Hola en el otro vídeo no active los comentarios pero aquí si díganme que piensan sobre el canal hago otro para subir contenido de cualquier cosa o en este que dicen ustedes.